Buenas. Vale, pues. Buenas, buenas. Bueno, ya estamos aquí en nuestro segundo sí, combate. Sí, en nuestro segundo combate. Y bueno, sin más que decir, comencemos esta bomba. ¿Por Porque no le aparece su nivel a Sanslash, auxilio. No, sí. Sanslash, ¿qué es la verdad? Ah. <risa> Creo que está en nivel 100 sin querer. Vale, eh. Si quieres no, revisar rápido no y. Ahora sí. Ah, ahora ahora sí. sí. Perfecto. Ahora sí. Vale. Eh, vale, vamos a ver. Vamos a ver. Ah, ahora sí es un 6x6. Vale, pues. ¿cómo? Sí, ahora sí es un 6x6. Joder, ese manky manqui... Se ve ese <ríe> manky, <manqui>, ¿no? <ríe> es se ve desde lejos. Efectivamente, es, se ve. <ríe> Se ve desde lejos sí. ese manqui, ¿no? <risa> Drowsy Bien, sabía que lo ibas a sacar Sabía que lo ibas a sacar, cabrón No <risa> Pensaste que iba a sacar al árbol Pero no Saqué al Gyarados pensando Que... ibas a pensar de que yo te iba a sacar <risa> <risa> dead Note A ver... He vale Sencillo Sencillo, ahora Sencillito Sencillito Vamos a ver, a ver, a ver ¿no vamos aquí Joder, le hace menos Pero menos, menos De lo que debería Vale, yo llegué uh -huh. aquí a este punto Vale, me vas a perdonar, pero Me va a tocar Uy, no me jodas ah, Pensaste que iba a sacar nuevamente al Rose, ¿no? <risa> Mi modo, Drowsy. Go to sleep, Drowsy. ¡Ah! ¡Hijo de la gran puta! <risa> ¿Literalmente? ¿Literalmente la habilidad? Yo te... Lit ¿No te no. acuerdas de la habilidad de Drowsy? ¡No! No me acordaba. Y es la que tiene la mayoría de Drowsys. Vale. Vale, eh, yo no sé si tiene... Sí, me imagino que ya a nivel de intensidad debe tener algo psíquico. Y me jode el psíquico horriblemente. Me jode medio equipo el psíquico. So... Horrible, oremos. Bueno, a ver, bien. Me nada. Vale. Vale. Vamos a ver. Okay, Ay, ah, y de paso se le enseñó. Hijo de su padre, le enseñó el sueño. Hijo de tu mamá. Sí, se lo enseñó. Hijo de tu madre. Vale. Ariel Ace. Eso es araperio, ¿no? Que le puedo analizar, ¿cierto? Ok. Bien. Bien, bien, bien, bien, bien. Porque. Volvemos aquí. Si no me duerme. Vale, sí. Dios mío. Y no si tiene 60 de, de precisión, cabrón. O sea, no sí. jodas. O sea, no jodas, no me jodas. No me jodas. Oh, pues sí. vale. oh. oh, bien, bien, bien, oh, bien Esto, esto no tiene bien. casi posibilidad de envenenar Y justo envenena 20, no tiene 20 chances, bastante 20 Vale 20 Está mimido pero, sí, pero bien, bien miedo. se me, se me Bien, Dios mío, este combate nadie quiere ceder, ¿no? Dios mío, nadie muere, De Nadie, nadie. Dios. Ah, sí. Vale, lo mío todavía como un idiota. A ver si despierta ese cabrón. Vale, no quiero despertar. Vale, ya. Bien, bien, bien, bien, bien. Muy flinch. No retrocedió. muy bueno. Crítico. Es... Qué mamavilla. Qué mamavilla. ¡Joder! Bien. Mira, ahora, sí le... ahora sí le hizo daño, ¿no? Era como que antes casi no lo había hecho. Fue crítico, mamá fue crítico. No, no fue crítico. No, no fue crítico. La 3 no le hizo nada de daño. ¿Qué? Vale, está pensando sí. mucho. Vale. Es Queda igual. De, joder, bien, me encanta. Bien, bien, bien, bien, crítico, crítico. Y pensé que ibas a cambiar, ¿eh? Pensé que ibas a cambiar. Bien. Lo pensé, pero, pero dije nada. No. ¿eh? Sí. A veces. Sacrificios necesarios, vale. vale. Vamos a ver quién es más rápido. Probablemente va a ser la suerte porque estará al mismo nivel. Y tienen cero hills. Exacto. Puede ser. ¿Verdad? Cuando es igual, igual. Es al azar, ¿no? Porque. Aquí. Bien. Ah, este cabrón es más rápido que yo. Va. Ni modo. Es Joder, ¿cuánta? Buena vidrio. Uno, dos, tres. Tres, cuatro. El veneno. Ah. ¡Oh! Joder, ahora voy a morir No, cabrón, estás loca. Bien Bien Bien Bien Ok, bien mm. Bien, bien Joder, cabrón, mierda, hijo de puta, tú. ¿Y ¡Qué maldito! Donde se despierte, me cagas, soy combatero. Nah, ¿Qué, de <risa> ¡Qué maldito! La vi, se la adiviné, pero... Increíble, le adiviné la mente pero que no te cagas, te cagas como se la adiviné. le adiviné. es más rápido. Vale dos, dos no, bien, solo le dos! Tres, tres, cuatro, cuatro. ¡Dos! Vámonos. yo sí, cuatro, bien, bien. yo veía este combate perdido, ¿no? Pero visto por lo visto, Envenenalo, envenenalo. Menino, ah, no, fin, vale. Buena, buena, buena. Vidrio, buena, vidrio. buen combate, buen combate. Buen combate, vidrio. muy buen combate. Va vale. me voy a sacar al Yaros. No, mejor que el agua al Yaros. No tengo <risa> ataques con este mal. ¿no? Me imaginé que no tendría. A no ser, a no ah, mamabicho. Ya le enseñó Gumbarroca. <risa> que mamabuevo. Wow. A no ser, a no ser que si tuviera. A no ser que sí, no me ha dicho Vale. Eh, mancho. Arco. Mm. Joder, ni esos que le baja el ataque? Bueno, efectivo es efectivo. No. Ni modo. Ni vale. vale. Ah, mira, no cambió. No sé qué va a cambiar. Exacto. Para, hace una mierda. Le baja el... el ataque. Y es más rápido el contumando. Creo, creo que vale más la pena es. Sí. Vale. Pelea de inválidos. Vale. Ya inválidos literalmente. <risa> <risa> Mamá, bicho, bájame más sí, la sí, velocidad. <risa> Un poquito nomás. <risa> Tiene 22 cómo Me cae de mal. Pero es que es un ¿no? Sí, es inmune. sí, sí, sí. Bueno, pelea inválidos al parecer. Parece un lío Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Le ganan. En serio. Sí, sí. En serio te vas a poner en esos. Ménalo. Va o a ser una no, Ah, no, no, no, no es veneno, no es no, veneno. No, ¿Es resistente? El veneno es resistente al. O es la planta que sí. es resistente al lucha, no me acuerdo. Joder, estuvo, Uy, lo falló. No, ¿por qué no fallas? Pero ¿por qué no fallas? <ríe> Porque es estúpido. Vale. Este, este combate lo ganaba. Creo que podía ganarlo. si sí, si lo fallaba, ¿no? eso. ¿Quién sabe? Yo creo que sí, porque es que Manky tiene mucho ataque. Mira mal que aprendió ha sido este bicho. Bien, joder. Uy, me asusté por misma. un momento. Yo al principio pensé que no iba a ganar. Te lo juro. Yo al principio pensé que no iba a ganar. Crítico. Hijo de puta. ¿Qué hijo yes. puta? <ríe> Yo de verdad, de verdad, de verdad. Pensé que no. Va, pero nada, GG Gigi. Sí, Gigi. Sí, sí. tu, tu manqui me tumba. Me tumba antes. Uh, Volado. Al árbol ah, mismo. No cierto, no hay que Ajá. Sí, sí, sí. No, soy un genio. <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué no le dice ataques furia? No sé. Yo creo que con el ataque furia sí me bajaba. Aunque sea. Hubiera que quedado. Hubiera quedado... Bueno, aunque igual tu manqui, tu manqui me recontra recontrabajado. Bueno, pero quedaba. 1-0 y no 2-0 sí. uh, bueno, Me encantó, este estuvo bueno, buenísimo Yo creo que esto sería Yo creo que sería todo por este capítulo Verdad, uff eh, Esto sí fue cine esto, Dios mío, esto no es cine, esto ya es patrimonio es, cultural esto... Esto es, Este combate fue increíble fue Sí, definitivamente Es arte <risa> Bueno, yo adiós No voy satisfecho <risa> Yo me retiro Diste pelea, dice sí. pelea. sí nos vemos a la próxima, que no sé qué, creo que toca Pueblo la banda. sí creo que no me acuerdo. <ríe> el problema es que el. Uf, el problema es hacer. No sobre levelear a, a nuestros Pokémon. Yo creo que a este punto sí. hemos, hemos pasado un poquito con los leveleos y los porque, caramelo, claro. porque, porque recuerdo. Recuerdo que. Sí. Que es primero el Pueblo la banda Pues la torre esa uh -huh. Y ya de, de... El Scoop? Y ya luego Ah Luego sí estaba la ciudad de Erika Si no estoy mal Joder macho, bueno, ya veremos eh, Yo creo que lo más inteligente sería Ir leveleando Pokémon sí, no, de caja saltar, Saltarnos Saltarnos entrenadores, entrenadores o sí. levelear Pokémon de caja Para no ah, Sí, sí, Sin sí flujo. Bueno, con eh, bueno, placer, con grandioso placer con ustedes y bueno, adiós. bye. -bye.